Con nosotros la candidata Lendakari de Podemos, Euskadi del ¿quién Podemos, Miren Gorrochategui, Egunon. Egunon. Eh, antes de nada, sobre el plan de desescalada, ¿a usted le ha quedado claro qué es lo que puede hacer a partir del lunes? <risa> pues este lunes sí, yo creo que puedo salir a dar un paseo una hora por el monte, ¿no? Por lo menos, que es lo que tengo yo muchas ganas. Es, eso es lo que me ha quedado a mí claro, que voy a poder salir a hacer deporte una hora, ya solita al menos. <risa> Eh, la, la provincia como, como demarcación de esta desescalada eh, ah. Los gobiernos autonómicos echan de menos una mayor participación Y esta es una crítica transversal Ponen más o menos acento, pero el gobierno vasco lo hace La Generalitat lo hace eh, Algunas otras comunidades autónomas que gobiernan el, el Partido Popular eh, ¿Tiene sentido mantener a estas alturas el, el llamado mando único? Hombre, estamos en un estado de alarma Entonces la cuestión es, ¿está justificado el estado de alarma? El estado de alarma es una previsión constitucional y legal que establece que cuando hay una emergencia sanitaria de características eh, pues importantes como yo creo que es, es el caso se, se, declara, se declara el gobierno puede declarar el estado de alarma que tiene una serie de consecuencias y esas consecuencias entre esas consecuencias está la coordinación de todas las labores de hacer frente digamos a la a la, a la pandemia por parte de, de los órganos del estado enfocados eso sí solamente a a la, a la superación de la pandemia, con lo cual, y claro que tiene sentido, tiene todo el sentido. Primero es de sentido común y desde luego es de sentido jurídico. Uh -huh. ¿Y no debería ser asimétrica escuchando los criterios de las comunidades autónomas? Yo creo que lo que el gobierno precisamente, sobre todo en la última comparecencia del presidente, se ha dicho es que pre pretende ser asimétrica. no es, pre es precisamente por eso que se ha establecido en fases y por eso que se ha dividido, ter se ha dividido territorialmente también en provincias. Que se podía haber dividido por comarcas, eh, por pueblos. Pues, pues sí, cualquier división territorial es posible. La provincia es una unidad territorial que existe ya y entonces se ha utilizado pues como podía haberse utilizado otra. Y porque es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeña o tiene una entidad ya, digamos, administrativa previa que facilita la aplicación de, de las medidas. Pero yo creo que, que precisamente está en el ánimo del, del Gobierno del Estado que, que la desescalada sea asimétrica. Y, eh, lógicamente, eh, eh, escuchando a, a, lo, a las comunidades autónomas, sí, claro. Eh, el, el horizonte de, de reapertura, de reapertura más o menos total, eh, sería a finales de junio, si todo va bien, si no tenemos eh, pasos atrás. Eh, ¿Esto refuerza la idea de que se puedan hacer las autonómicas en julio? Eh, pues yo, yo, la verdad es que no lo veo sí, hombre, Todos sabíamos que iba a publicarse un plan de desescalada y, lógicamente, el plan de desescalada, de desescalada va, prevé que se vayan liberando, digamos, eh, actuaciones, o sea, que, que se vaya aumentando la libertad de movimiento y de, y de, de concentración eh, conforme va pasando el tiempo. Sabíamos es que tenía que presentarse ese plan de desescalada pero la situación de pandemia es la misma, sigue, sigue igual, y todavía no se cumplen los, las condiciones que marcan las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de Salud, para considerar que estamos libres de peligro. Por lo tanto... Usted habló usted, ayer... Sí. Sí, le iba a decir, señora Garruchategui, que usted habló ayer de, de que esas elecciones podrían suponer un coste sanitario y democrático. Sí. Eh, ¿A qué se refiere con esto último, lo del coste democrático? Sí, pues me refiero a lo que lo que se establecía en el informe jurídico que, que presentó el, el Gobierno Vasco cuando nos reunió a todos los partidos políticos para, para decidir, o sea, para, para, no para decidir, porque la decisión de, de suspender la convocatoria electoral le correspondía por competencias al Indacari. Pero bueno, reunió a los partidos políticos, yo creo que buscando, digamos, la ropa y la, la, la legitimidad unánime de, de esa decisión, que la tuvo además. Entonces, en esa reunión se nos presentó un informe jurídico elaborado por los árbitros jurídicos del, del gobierno vasco en el cual se decía que la suspensión de las elecciones sí tenía sentido porque eso era una preocupación del, del Endacari, lógica además si, si si podía, si era legítima y jurídicamente válida la decisión del Endacari de suspender las elecciones y entonces los árbitros jurídicos lo que dijeron es que sí por una, por un doble motivo por una parte, porque había problemas sanitarios y, por otra parte, porque en las circunstancias en las que se, iban a, se iba a desenvolver el proceso electoral, el hecho de muchas personas que pudieran estar en enfermas, por ejemplo, y no pudieran votar, el miedo a la gente, de la gente a salir y a participar iba, iba a re, suponer un alto índice de abstención. Había una serie de factores que anómalos en torno al proceso electoral que hacían que el resultado electoral pudiera ser no eh, legítimamente o sea con, con no la suficiente legitimidad democrática eh, es a eso a lo que me refería eso está escrito está escrito en el informe jurídico del, de los servicios jurídicos del gobierno vasco ¿Eh? en qué condiciones cree usted que el resultado no tendría legitimidad suficiente con baja eh... participación por ejemplo Hombre, eh, pues el, el legitimidad, que es que al final la legitimidad jurídica la, va a tener, la tendría en cualquier circunstancia que si se ha declarado, o sea, si se ha hecho una convocatoria conforme a derecho, es decir, eso no, no es el problema. Entonces, y, o sea, no, no se trata de establecer ahora unos límites de, de participación, es simplemente el, la, el miedo a eh, la, la posibilidad de que pueda pasar. No es que vaya a pasar y que con un 50%, un 60%, un 70%. Teníamos el ejemplo de Francia, recentísimo, en el que se vio se, se, se, se que, que la, eh, la participación bajó. Hay personas que pueden estar enfermas y no van a poder salir a votar. Entonces, claro, eh, siempre hay personas enfermas en, en las elecciones que caen enfermas y no van a poder salir, pero es que esta vez no van a poder salir porque además tampoco se les va a permitir y se supone que en situación de pandemia el nivel de personas afectadas también es superior al de una situación normal. Es decir, no, no se trata de establecer números. Además, ya te digo que el, el criterio tampoco es algo que, que haya establecido Podemos. Es un criterio, eh, yo creo, además de sentido común también y establecido por los servicios jurídicos del Gobierno. Entonces, eh, otoño, ¿Ustedes serían partidarios de, de que las elecciones fueran en otoño? Pues cuando pueda ser. Es que es que fijar un horizonte temporal cierto es un poco complicado en estas circunstancias. Eh, si en otoño, en julio desde luego, la desescalada termina a finales de junio, sí. Todo va bien, porque como, como se, ya te, te he escuchado que decías también, eh, claro, por eso precisamente establecido en cuatro fases, bueno, cuatro que son cinco en realidad, porque hay un nivel cero también. Entonces, y, y está establecido y además en periodos de 15 días, de manera que se puedan ir moviendo. O sea, se puede pasar del 2 al 3, del 4 al 2, eh, en la provincia tal estarán en el 3, en la cual estarán en el 4. En el entonces, eh, pues en esas circunstancias, teniendo en cuenta que si todo va absolutamente sobre ruedas si y según lo previsto, termina la desescalada a finales de junio, julio, desde luego, sí que parece muy, muy ajustado. Eh, otoño es menos ajustado. ¿Tendremos las condiciones sanitarias suficientes como para pensar que no hay peligro sanitario ni democrático? Pues bueno, no lo sé. Es que no lo sé, ojalá lo supiera. Mm. Eh, la cuestión es eh, que esto nos podría conducir a un escenario en el que no se votará nunca y la legislatura vence en, eh, en otoño. Ya el portavoz del gobierno decía el otro día, bueno, pues, pues entonces habría que tirar hasta el verano del, del 2021, pero eso es eh, alargar artificialmente una legislatura, no, no está previsto. Bueno, la legislatura no dura hasta otoño. Podía haber durado hasta otoño, efectivamente, y el Endacari decidió, decidió, pues, pues porque le, le vendría bien, decidió adelantar las elecciones. Pero realmente la legislatura ya ha terminado. Desde el momento en el que el Endacari disuelve el Parlamento, ya no hay Parlamento, quitando la Diputación Permanente. Con lo cual, no es, no es que hasta octubre haya Parlamento y, y a partir de octubre ya no, y entonces es obligatorio tener un Parlamento nuevo. Es que ya no hay Parlamento desde que se disolvió. Por lo tanto, la situación es la misma en otoño, que ahora estamos sin Parlamento, más allá de la Diputación Permanente. Por tanto, mañana, ¿qué decisión tendría que tomarse? Y, sobre todo, ¿tendría que ser una decisión unánime? Pues la decisión yo creo que tiene que ser unánime, efectivamente. De hecho, cuando cuando se cuando se nos convocó a todos los partidos para, para hablar sobre la, la decisión del Indacari de aprobar el decreto de suspensión de las elecciones, se buscó la unanimidad. ¿Por qué? Pues porque era una decisión complicada, era una decisión con riesgo jurídico, digamos... Eh, no prevista en, en el ordenamiento jurídico, con lo cual, pues daba vértigo, a nadie le podía dar vértigo a aprobar ese, ese decreto, y por lo tanto buscó la, la, la legitimidad democrática, es decir, el apoyo unánime de todos los partidos que sabía que lo iba a tener. Y esta es una decisión difícil también, es una decisión complicada, porque puede ser que si se aprueba el decreto de convocatoria de elecciones, al cabo de un mes estemos volviendo a suspenderlas, o nos arriesguemos a unas elecciones sin condiciones de seguridad suficiente, con lo cual es una decisión difícil de tomar y arriesgada. Eh, entonces, ¿la decisión debería ser unánime? Pues yo creo que sí también, porque eso es lo que le conferiría legitimidad democrática. ...a una decisión difícil. Si no es unánime, si el lendacari eh, propone finalmente la fecha... ...a pesar de que, mm. de que no haya acuerdo total... Mm. Eh, ...¿legitimidad democrática tendría tendría un déficit de legitimidad democrática? No, no. Que, no. A ver, es al lendacari al que le corresponde convocar las elecciones. Si el lendacari decide eh, convocar elecciones... Pues, pues ya te digo que formalmente es, es a quien le corresponde, que quien tiene la legitimidad jurídica y democrática para hacerlo. Por lo tanto, no, no estoy hablando de una decisión sin legitimidad democrática. Sería eh, una decisión errónea, equivocada y políticamente pues un poco poco cuidadosa, es lo que a mí me parece. Pero legitimidad la tiene porque se la, se la da el, el ordenamiento jurídico. Es a quien le corresponde tomar esa decisión. Pero si la toma, la tomará no creo, que, no sé si en solitario pero desde luego no la tomaría con el apoyo de, del resto de los partidos eh, Hace unos días usted también empezó una, una ronda de contactos con partidos y con agentes sociales eh, para ahondar en, en una propuesta de una mesa intersectorial para, para Euskadi, ¿qué respuesta ha obtenido? Sí, bueno, pues la verdad es que he tenido respuestas. Bueno, por ahora todavía no hemos alcanzado, digamos, a todos los segmentos a los que queremos ir, a los que queríamos incluir en esta ronda. Eh, ha habido una primera fase, digamos, de, de contacto con partidos políticos, una segunda con sindicatos. E iremos aumentando la, el círculo, digamos, las rondas de, de contactos. Y la, la respuesta, eh, no todo el mundo ha contestado, pero ha, ha contestado casi, prácticamente, vamos, eh, prácticamente todos aquí nos hemos dirigido nos han contestado y la recepción es buena, es decir, es la, es la, la intención o, por, o la disposición a sentarse y a hablar existe así que, y yo creo que además en esta situación porque lo que hablábamos eh, no sabemos cuándo va a haber elecciones si van a poder ser si las elecciones y en todo caso, en todo caso eh, así como un, un proceso electoral nos lleva a un escenario de, de de conflicto, de confrontación democrática, pero confrontación, eh, de competencia, digamos, esta, esta propuesta nos lleva a un espacio de, de entendimiento, que yo creo que además va a ser necesario. Cuanto antes abordemos este espacio, cuanto antes creemos los los miembros necesarios para trabajar eh, con un, en un proyecto común, pues, pues mejor será. Eh, señora gorrochate eh, usted tenía intención también de contactar con el con el endacari en, en esta ronda no sé si ha hablado con él sí claro algún que contacto sí. sí sí sí claro que sí sí sí y, y, y me ha contestado sí me ha contestado además con vamos, con, con una intención de de hablar ¿sí? de con, con la intención de hablar a, ver, a lo eh, futuro. Y hay otra, otra cuestión interesante eh, que además está de algún modo liderando eh, Podemos, eh, el vicepresidente Iglesias, que tiene que ver eh, con, con una eh, eh, nueva renta, un ingreso eh, mínimo vital eh, que se está definiendo y que uh -huh. eh, tiene algunos sectores expectantes en Euskadi porque eh, se preguntan ¿Cómo puede encajar con la renta de garantía de, de ingresos? ¿Tiene usted alguna pista al respecto? Sí, la, yo, lo, que sé, lo que sí sé es que en, la, en el diseño que se está haciendo en, en el gobierno del Estado sobre esta renta mínima, eh, está inspirándose bastante en, la, en, en nuestra RGI. Entonces, es una de las cosas, además, una de las cosas en, esta, en este lema no tan nuestro del Lemanta Tasa de ser pioneros y ser vanguardia en, en soluciones que puedan servir a... A, a, a, al resto del mundo también, pues yo creo que es un, una cosa de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. Y sí, el, el, el Gobierno del Estado se está inspirando en la RGI para, para ir construyendo ese, ese instrumento que, que se está construyendo. Eh, más detalles desconozco. Yo sé que no es fácil, técnicamente, eh, que están implicadas muchas personas y muchos equipos de trabajo para que las cosas eh, pues vayan se, se coordinen y, y se engarcen como es debido, eh, entonces sé sí que hay un trabajo técnico difícil, complicado y que se está abordando. Pero ya te digo que también sé que la RGI está siendo uno de, las, de los elementos de inspiración de este, de este sistema que quiere implantar el Gobierno del Estado. Uh -huh. La RG como fórmula de, de inspiración Nos lo dice Miren Gorrochategui La candidata de, de Podemos-Euskadi a Alendakari eh, Miren Gorrochategui Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana Es que recasco. Muchas gracias Dani Hasta a favor.